Gracias. Acaba de finalizar el de recuente Comisiones Obreras revalida a su mayoría en Banco Santander y en todo el sector. Gracias por confiar en las personas que día a día te acompañamos, en los momentos buenos y en los momentos malos también. Gracias por participar en un proyecto donde tú vas a gobernar ahora mismo a la empresa, donde tú vas a poder decidir qué tipo de salud laboral quieres, donde tú vas a seguir luchando por la de oportunidades entre mujeres y hombres y donde tú, finalmente, vas a estar sentado en la mesa del convenio colectivo. Porque tú, tu voto, has sido quien ha hecho posible que Comisiones Obreras te represente y que lleve tu voz. Gracias otra vez, gracias por el apoyo y nos vemos en el día a día.